Bueno amigos, eh, los saluda a su amigo de siempre, sonido vampiro, el amante del bajo en Dallas, Tejas. Bienvenidos a otro video, hoy en esta ocasión, detrás de cámaras, está el vampirito de Dallas, Tejas. Al vampirito? Si puedes pasar, acompañamos aquí. Ahí viene el vampirito, es el encargado de cámaras, atrás de cámaras. Saluda al público sonidero. ¡Hola! Ahí está el vampirito de Dallas, Tejas. Hoy es el encargado del de sistema de video y de micrófonos. ¿eh? Así es que, bueno, vamos a continuar. Eh, hoy les vamos a presentar este video, la verdad que está de agasajo y este es un medio JBL eh, son los medios que usamos para cuando hacemos eventos sonideros y de ese lado se oye el ruido, es porque está la mascota de sonidero Oseona aquí eh, así es que bueno, ¿verdad? ok, vamos a... les voy a decir por qué vamos a hacer este video ya que un compañero sonidero nos comentó que cómo habíamos hecho esa luz y les voy a, a mostrar eh, a qué se refería. Así es que de, para eso vamos a trabajar con un desarmador de cruz, ¿verdad? Un desarmador de cruz. Yo ya tengo aquí el mío. Eh, este es el que vamos a usar y les voy a decir para qué. Bueno, así es que vamos a trabajar manos. A ver, permíteme. Vamos a, a primero a quitar esto. Les voy a mostrar qué es lo que hay. ¿Qué es lo que hay? ¿Quieres ayudarme? Ok, el vampirito quiere ayudarnos, así es que... A ver, vamos a ver que nos ayude el vampirito. A ver, a ver el vampirito que aquí uno, ¿verdad? Que nos ayude. Ya que es el staff técnico de sonido vampiro, ¿eh? Así es que... Apenas tiene 8 años, ya tiene que que, que meter las manos ahora sí en las bocinas, ¿no? Que nos ayuda a acomodar los cables, a desacomodar y acomodar los cables. Ya saben cómo son los niños, ¿no? Pero, bueno, Y luego el último las tenemos que acomodar todos. ¿no? <risa> Pero ahora sí ya, ya, ya está agarrando más el avión. Así es que, bueno, vamos a desarmar este video y vamos a ver qué es lo que vamos a instalar en esta bocina, ¿eh? Eh, una, como les comentaba, un amigo sonidero nos comentó cómo hicimos eso, eh, si la bocina, dónde compraba esa bocina con ese, con ese tipo de... Ya les vamos a ver qué, entonces le dijimos no, eh, no es de que la vendan así, tenemos que adaptarlo, agregarlo, ¿verdad? Y para eso, eh, bueno, ahorita les muestro los componentes, eh, a ver la ayuda, vampirito, ahí ya casi termina, a ver, uno más... Ahí está, ¿eh? ya está entrado, ya cuando el staff técnico está entrado en las bocinas, mejor ni te metas, ya que terminen, ¿eh? porque si nos metemos, ¿verdad? Eh, después se van a quemar las bocinas, así es que mejor que terminen, mejor que terminen solo, ¿no? así es que ya casi termina y terminando seguimos, ahí está el staff técnico, el vampirito de de las cejas, o vampiro junior ya, verdad, ok, ya quitamos la tapa y ahora... A ver, vamos a, a, a dar la vuelta para poder seguir quitando estos. Vamos a quitar todo esto, ¿ok? Así es que... ¿Cómo se puede quitar? Y vamos a quitar todos, todos los tornillos que van aquí alrededor. ¿Tenemos otro asamador? No, nada más contamos con uno. <risa> ya vamos a tener que comprar dos. Ahí están todos los tornillos. Vamos a quitar los tornillos. Aguas con la cara, Tante, aguas un poquito hacia atrás, un poquito hacia atrás, vamos a quitar aquí todo esto, los que son electricistas saben que, saben que con este desarmador después les va a doler esto de aquí, ¿verdad? Siente bien feo. Oh, sí, yo también. ¿Sí? Me siento mi mano ya se cansó muy feo. Sí, ok, ahí vamos a voltear más la bocina. Si es, para que puedan apreciar eh, el trabajo que vamos a hacer el día de hoy. Esto es simplemente, le vamos a dar un toque para que se vea, se vea el audio, para que se vea más bonito. Tratamos de adornarlo, le vamos a hacer un update y esperemos si les guste. Eh, en lo que va Bafirito quita los, los tornillos, eh, déjenme decirles estas palabras. Eh, quiero dar las gracias a toda la gente que, que deja sus comentarios. Vamos a leer algunos comentarios. Yo tengo aquí mi aplicación. Eh, vamos a ver. Vamos al canal de YouTube. Y vamos a leer los comentarios que nos ha dejado, nos ha dejado la gente. Eh, dice para, para Pedro Hernández. Dice la vieja escuela. Dice, ¿por qué no haces un video de cómo se... Con, Conectan los twitters Saludos desde Puebla Para Edmundo Elías Dice, magnífico video Dice, chulada de trompetas A ah, el video anterior que hicimos eh, La verdad que le gustó mucho a la, a la banda sonidera ¿eh? Eh, Vamos a ver con más saludos Dice, saludos para sonido gaviota La regla del bajo andalas tecas Ahí está su saludo eh, Vamos a ver, por aquí dejaron más eh, Comentarios, vamos a tratar de buscarlos Jackson eh, Oscar, para dice para Víctor Oscar, dice, subo muy bien la entrevista a Sonido Chocolate y la verdad tiene un buen equipo. Ahí está, muchas gracias. Eh, saludos a la familia. Eh, toda la banda sonidera de Santiago, del Estado de México, Iztapaluca. Ahí está. Eh, vamos a ver um, Mario... pues vamos a Facebook, son algunos videos. Ahora vamos a Facebook. Eh, vamos a ver ah ese no lo tengo abierto todavía ah, bueno eh, toda la banda sonidera que nos ha dejado sus comentarios en Facebook muchas gracias y eh, gracias por ayudarnos a compartir este video para darle un like eh, gracias por suscribirte al canal de YouTube y vamos a, a quitar dos tornillos más a ver yo los quiero no estaba muy alto a ver, vamos a quitar, así es que suscríbete para que sigamos haciendo más videos como este, Y ¿eh? que... también más, más de mis videos y más videos. Ahí está, también se pueden suscribir al canal de YouTube de Vampirito de Dallas cejas ya tiene su canal, ¿eh? A ver, vamos a ver, vamos a quitar eso A ver, con cuidado, eso es, ahí está, a ver, sí, permíteme, no, no no, no, hay que quitarla toda porque se va a despegar, a ver, permíteme, vamos a voltearlo para allá, vamos a darle la vuelta, para allá frente. a ver, a ver, qué te parece si mejor me ayudas atrás de la cámara para que grabe bien, o aquí aquí no, está? no, no, no, allá, ahí está. Bueno, vamos a, a darle cuenta. ¿Cómo la hago? Ahí, permíteme, no le muevas ahí. Okay. Perdón. Les quiero mostrar qué es lo que instalamos. Instalamos. Vamos a quitar la malla. Y vean lo que tenemos aquí Estos son los medios Vean que tenemos Tenemos esta tira ¿Ya muchos saben para qué es esta tira que tenemos aquí? ¿No? Ok Bueno, esa tira se la instalamos nosotros Y ahorita les voy a mostrar para qué es Ya muchos saben para qué esta vez eh, Lo que hicimos fue remover el driver El driver lo removimos Y para, para poder pasar esta línea por atrás del driver, a manera de que, como viene con carpeta, a, cuando aprietas los tornillos no, no afecta a esta tira. Eh, es una tira de luz, ¿verdad? Entonces, viene allá y después, vean cómo pasa por acá. Pasa por aquí. Bueno, eh, es larga la tira. Hasta ahí, es, eso es todo. Bueno, esa es la tira. Viene, viene aquí, aquí, sube pasa por atrás del driver el resto que sobra lo metemos adentro de la bocina porque ven esas perforaciones aquí esas perforaciones que tiene aquí son cuatro, nos va a ayudar para que la luz salga hacia afuera entonces, eh, ya tengo mi control remoto de luces al vampirito acercarlo ya para que lo vean ahí está el vampirito les voy a mostrar el control remoto ahí está Ahí está, y también tenemos. A ver, déjame checar aquí que el vampirito ya movió la cámara. A ver. Ok, ahora sí. Ok, ahora sí, ahí está el control remoto que les mostró el vampirito. No, así está bien. Y este, es, este control remoto, déjenme les explico. Viene con este cargador. Bueno, obviamente, este cargador va conectado a la luz. Y viene con este transformador de 12 voltios a donde lo conectamos de esta manera y viene con esta antena antena para que el control remoto reciba la señal y aquí es donde vamos a conectar la otra punta de esta tira de luces para que podamos eh, encender la luz y sobre todo podamos hacer un juego de luces de agasajo, ¿okay? Entonces. Eh, tenemos aquí nuestro cargador, nuestro control remoto, ¿Cuál más amperito, el el control, el control. ¿Ya ¿ok? Ya lo enseñaste, okay. Perfecto. ok, ahora, bueno, ¿qué les parece si ahora vamos otra vez a armar todo, eh, porque quiero mostrarles cómo este, cómo se va a ver, eh, bueno, algo fíjense mis amigos, este tipo de bocinas eh, ya las estrenamos allá en Salón del Botanero eh, Vamos a poner un pequeño video para que vean eh, A ver si se alcanza a distinguir cómo se veía eh, La verdad que estuvo de agasajo ese evento sonidero Además quiero agradecer a toda la banda sonidera eh, Que apoya los eventos sonideros eh, La verdad que estamos agradecidos con todos ustedes Y también les damos las gracias a toda la banda de Facebook, de Youtube Que comparte estos videos Y la verdad que al parecer les está gustando Y bueno, la verdad que estoy muy agradecido con todos ustedes el vampiro ya se fue a jugar eh, con la tablet. Entonces, eh, como les decía, eh, la verdad que mucha gente me hace la opinión, el comentario, por qué no cambiamos estos medios por los más grandes. Pero sí podemos hacerlo, pero no lo hacemos porque estos son, son medianos, diría yo. Y la verdad, esos los puedes cargar tú solo. Tú solo lo cargas y lo puedes subir arriba de otra bocina. Eh, entonces, si, si los cambiamos por los más grandes, no vamos a poder, una sola persona no va a poder cargarlo. Entonces, va a ser más difícil eh, armar el audio, ¿verdad? Entonces, este, por eso nos quedamos con este tipo de bocina. Aparte de que nos gusta cómo se oye, JBL, la verdad que es, este, es, es un medio, la verdad que nos gusta cómo suena. Eh, bueno, entonces, este como les comentaba, el amigo sonidero nos dijo, oye Vampiro, ¿cómo le pusiste esa iluminación a ese medio? Se ve chido. Eh, sí, la verdad sí, sí se... no pensé que lo iban a notar, pero en el evento que tuvimos, eh, pues los sonidos y el público también no, nos dijeron, ¿verdad? Oye Vampiro, esa, ¿cómo, le, ¿cómo le pusiste luces a esas bocinas? Y la verdad que les gustó y la verdad que quedé, la verdad que... Eh, contento también verdad por lo que hicimos y cómo se nos ocurrió esto bueno eh, se nos ocurrió porque estábamos tratando de eh, buscar más iluminación nueva eh, bueno de hecho ya la tenemos pero le comentaba Gaviota oye también vamos a, a hacer a darle vida a los medios porque normalmente en, en, en, las, en las pistas las canchas se ve oscuro o en los salones oscuro y a veces no se ven los medios o sea, ves el audio, como ves el audio es negro, viene con carpeta negra, entonces el salón oscuro, entonces muchas veces el audio no se ve. Oyes el audio, ¿verdad? Pero es poco, a veces ves más los medios, los bajos, ¿por qué? Porque el Serving Vega enfrente trae una, pla una placa de aluminio, y pues obviamente con la luz del celular pues, se refleja, y dices, ah, o sea, ya esos son los, los bajos, ¿verdad? Pero muchas veces los medios, como son completamente negros, pues dices, ¿dónde está? Casi la gente no les pone atención, ¿por qué? Porque no se ven, porque están completamente negros, pero ya con esta luz que les pusimos, la verdad que la gente ya los, los pudo apreciar, los sonidos también, bueno, y a lo lejos también se ve, ¿verdad? Entonces, este, por eso les llamó la atención, y a mí también, y la verdad que, bueno, se, por eso le hicimos un upgrade para que la gente también no nada más se dé cuenta que están los, los bajos sonando, también, ah, ¿dónde están los medios? Ah, mira, ese es un medio, ese es otro, o sea, ¿por qué? Porque la luz va a ayudar a que el público identifique a los medios, ¿verdad? Que, que sepan cuántos medios hay y dónde están, ¿no? Más que nada para eso. Y aparte de eso, que, de que se ve bonito eh, con luz, y luego lo más impresionante es que es de colores. Entonces, ahorita vamos a checar. Entonces, vamos a poner este, la malla nuevamente y luego vamos a conectar este, esa, esa tira de luz y me dejas tu opinión, ¿ok? ¿Ok? Vamos a armarlo. Oh, les comentaba, este tiene pegamento aquí. Yo la despegué ahorita, pero tiene pegamento. Vamos a tratar de pegarlo otra vez. Eh, vamos a ver. Tiene pegamento, entonces vamos a ponerlo a como estaba. Y, y la verdad que les va a gustar. Si se dan cuenta. Vamos a tratar de ponerlo a como, a como estaba. Eh, yo ya lo tenía de alguna manera, eh, pero ahorita vamos a, a ponerlo a como yo lo tenía. Ahí está. ¿okay? Ahí está. Entonces de esta manera vamos a, a empezar a poner los tornillos. Vamos a poner los tornillos y ahorita vamos a ver, eh, vamos a conectar para que vean ustedes cómo se va Uh, vamos a conectar la luz en medio, ¿no? Porque ya saben, porque se va a escuchar en medio la música normal, en medio ya saben cómo se escucha. Aparte de que no quiero hacer ruido ahorita, sino Gabrielita no va a correr. Entonces, los tornillos que quitamos los, los colocamos nuevamente eh, y eh, a ver si me ayudan. La verdad que no sé cómo, no sé qué título ponerle a este video. Pero si algunos de ustedes me, me dan una idea, ¿cómo, ¿qué título te gustaría que le pusiéramos a este video? Iluminación para bocina. Uh, iluminación para medios, JBL. Eh, luces LED para bocina. Eh, a ver, ¿qué título se te ocurriría a ti? Y ya sobre eso nos basamos. ¿Parece? Entonces ahorita vamos a checar, vamos a poner... Todo esto, y la verdad que yo se los recomiendo a todos ustedes. ¿Y cuánto me gasté? Bueno, la verdad que en, en dinero, eh, la verdad que fueron esa luz, esa tira de luz nos costó 15, 15 dólares. Este, digo, 15 dólares para simplemente para que tu bocina se vea. Eh, más, más presentable, yo creo que vale la pena, aparte de que al público le va a gustar. Eh, recuerden que todo esto que hacemos es para. para este, tratamos de hacer updates al equipo de sonido, pues también para que, para que cuando el público asista a los bailes, pues también este este se sienta algo nuevo, ¿no? También para el público, ¿verdad? Entonces, y de alguna manera, pues se sientan cómodos en el, en el, en el evento sonidero, eh, eh, van a estar viendo la bocina, cómo se aprecia, cómo se ve bonita. Entonces, eh, siempre para para que el público también haga sus comentarios y eh, digan, ah, ya vieron, ahora le pusieron luces a los medios. Entonces, pues recuerden que todo eso que hacemos. Eh, bueno, para sonido gaviota y para sonido vampiro, recuerden que esto es un hobby para nosotros. ese es nuestro hobby, la música sonidera, equipo de sonido, amplificadores, iluminación, es un hobby para nosotros. Entonces, este, y pues, lo hacemos de esta manera porque nos gusta compartirlo con ustedes. Y este, recuerden que todo eso que hacemos básicamente es para ustedes. ¿verdad? Para que ustedes se diviertan en un, en un evento sonidero Ok, ya instalamos la reja de Este De aluminio, negra Vamos a instalar la La Geno. Vamos a instalar Aquí está la marca vamos okay. a ver. Para que lo aprecies Ahí está, eh entonces vamos a poner este Vamos a poner los tornillos que quitó todo vampirito, ya no los tengo que poner yo okay. Y ahorita vamos a conectar Vamos a, a conectar la La este La luz Y para que ustedes puedan apreciar cómo. La verdad que se ve chido, ¿eh? Y ahorita apagamos las luces. Y déjame tu opinión. ¿Te gustó el video no te gustó? ¿Nos vas a ayudar a compartirlo en tu Facebook, en YouTube, este, en Twitter, en Instagram, en TikTok? Entonces, muchas gracias. Ya casi terminamos. casi terminamos y esperemos esperemos y, y pues más que nada sea de tu agrado verdad eh, la verdad que no hay nada más rico que que tratar de que tu audio se vea de una manera pues más presentable diría yo eh, de hecho a mí me gustó mucho y la verdad que de agazaco ¿eh? eh, también este, quisiera aprovechar el tiempo antes de hacer la conexión ya aquí la tengo eh, recuerden tengo el, el cargador conectado a la luz 110 y su transformador a 12 voltios y ya tenemos el control remoto ¿okay? eh, también eh, quiero agradecer a todos ustedes como les decía eh, gracias por suscribirte al canal de youtube eh, este vídeo va a ser este de agasajo, eh, esperemos y, y esto te sirva eh, no de una manera que puedas hacer un update a tus bocinas para que se vean más presentables. No no tienes que usar la, la misma luz, no a lo mejor puedes poner una luz mucho mejor que esta, ¿no? de mejor calidad o, o ponerle más iluminación, ¿no? eh, mucho mejor que este que estoy haciendo, ¿verdad? obviamente. Eh, o puedes simplemente hacerlo así si te gusta lo haces así eh, compras la, la tira de luz la tira de luz la compras en amazon que te cuesta 15 dólares bueno eso nos costó eh, 15 dólares eh, a todos los medios les pusimos y la verdad es que se ve bonito bueno entonces este vamos a, a conectar la luz y vamos a ver cómo trabaja y ahorita apagamos la luz ok entonces vamos a vamos a conectar este, este control remoto ok, ya lo tengo okay. ya lo tengo, vamos por luz me voy a desconectar esta luz un poco esperamos y no se oscurezca mucho, ¿ok? Tengo mi extensión de luz Ahí está, ¿eh? ¿Ya vieron, mis amigos? A ver si lo alcanzan a apreciar a ver, eh, voy a apagar la luz para que vean cómo se ve, ¿ok? Apagamos la luz Entonces, de esa manera es como quedó, mis amigos eh, A ver, vamos a ver qué tipo de... Porque trae de colores, ¿ok? Vamos a ver este color Vamos a ver esto ¿Qué eh, ¿Qué tal ese? Ese efecto, ese efecto me gusta mucho porque miren, trae verde, eh, rojo, verde, rojo y como anaranjado, ya vieron, vamos a ver qué más funciones trae. Tiene eh, verde, rojo, anaranjado, verde, rojo, amarillo. Eh, ¿Qué tal ese? Normalmente es verde, rojo y como anaranjado. Entre anaranjado y amarillo, ¿no? Entonces, imagínense, la verdad que esperemos y, y les guste. Ah, déjenme apagar esa computadora para que lo puedan apreciar más. A ver si lo pueden apreciar. Entonces... A ver, vamos a ver qué más funciones tiene. Hay varias este, formas de configurarlo. Verde. Ok, perfecto. ¿Me vieron? O oh, oh, sólido rojo. Permítame, ¿no? Sólido verde. De cómo se cómo lo pueden este configurar ¿eh? y también le pueden bajar el brillo subir el brillo a ver, vamos a ver el tower si lo apagamos, lo prendemos ahí está ese Colores, creo que me gusta más ese Me gusta más porque se ven los colores diferentes Ese, ese me gusta más ¿Qué opinan ustedes amigos? Ahí está eh, Es lo que es el color Rojo, verde Y entre amarillo y anaranjado La verdad que me agrada mucho eh Vamos a prender la luz Ah, la verdad que se ve de agasajo, la verdad que se ve de agasajo, ¿eh? la verdad que, eh, increíble, bueno, entonces, este, eh, ese, ese, ese. vamos a, a leer algunos de los saludos que tenemos en Facebook, eh, solo déjenme ingresar la clave, para que podamos ingresar a, a Facebook y así pueda ver varios saludos que nos han dejado. Eh, la verdad que estamos, como les mencionaba, eh, esto de la iluminación en estas bocinas es opcional. Si a ti te gusta, te gusta que tu equipo luzca un poco mejor, eh, bueno, si le haces un update de iluminación como este tipo que estás viendo en este momento, bueno, no pierdes nada. Es algo que estaría, la verdad, que la, la verdad que pues de Agasaco no entonces este se lo recomiendo a todos los amigos eh, sonideros y bueno esperamos que sea de tu agrado vamos a leer unos unos saludos que nos han dejado eh, vamos a la página de Facebook de Sonideros EOAN y ahí hay varios eh, saludos eh, vamos a ver vamos a ver eh, ahí está claro que sí queremos mandar saludos para Para Carlos, uh, Carlos Santiago, Julio César, Elena, para Tania Sánchez, Teresa Sioane, Fer Telles, Francisco González. Eh, vamos a ver, ese es alguno de los... Oh, eh, saludos para Martín, para Selene, para Barrabás para Selena, para Mario Bautista. Eh, vamos a ver, oh, aquí tenemos más saludos. Eh, bueno, vamos a tratar de leerlos todos. Eh... Saludos para Héctor, para Martín Castillo, para Jesús, Ángel, Luis, Norteño loco, Jorge, Guzmán, Ricardo, Pablo, hijos. La verdad que es mucha gente, verdad. Son muchos saludos. Pero bueno, eh, esperemos y este video les guste, sea de su agrado y, como, y a todos los medios eh, les hicimos la misma, este, la misma iluminación por enfrente, eh, bueno eh, ahora estamos pensando en qué pasa si ponemos algo de iluminación tal vez diferente no una barra eh, o tira de luz en un serving vega en un serving vega normalmente cuando lo ven es, se ve negro y tiene las cuatro divisiones de la acústica pero qué tal si al fondo podemos agregar como una iluminación con un foco eh, rojo tal vez eh, tenemos que ver, tenemos que pensar, eh, bueno, pero eso ya será otro video, jóvenes. Así es que gracias por suscribirte al canal de YouTube, gracias por seguirnos en Facebook como Sonidero Cevane, el canal de YouTube es Sonidero Cevane, estamos en TikTok como Sonidero Cevane, en Twitter como Sonidero Cevane, en Instagram como Sonidero Cevane, estamos en Tumblr como Sonidero Cevane, en Snapchat, como Sonidero Sebane, estamos en todas las redes como Sonidero Sebane y la página oficial eh, puedes buscar www.sonidero Ahí está la página oficial de internet. Así es que gracias a todos ustedes, nos vamos. La verdad que estamos de agasajo. Suscríbete al canal, comparte este video. Muchas gracias, nos vamos. Hey, el vampirito, se vas a, te vas a despedir. Ven para que te despidas, ya nos vamos. Nos vamos a comer, que ya se hambre. Despídete, nos vamos. ¿Di algo? Bye. Bye. <risa> nos vamos. Ya va a apagar las cámaras, vampirito. Ponle stop, nos vamos.